Hoy con nosotros, yo Yosauri, de ¡Eh! redes sociales. Eh, ¡Aplaude, Néstor. Quiero, ¡Eh! quiero, atención político. Vamos a darle el listado que prometimos hoy. Pero usted entienda que no es una crítica, ni que estamos acabándolo usted, ni nada de eso. Yo tengo mi si, si, usted, el mío. Exacto, si usted, igual que mi amigo Siquio que hablé hoy, y me alegro que ya por fin hizo sus redes sociales, me alegra. Eh, mí, ya que no, tiene bien. no, él no, hicieron una nueva. Pusieron Siquio de PRM, la pueden buscar, Sikyo PRM en Facebook. Eh, me alegra que Siquio ya se activa en Instagram Gracias. y en Facebook. En Instagram, bueno, no vi el Instagram, vi el Facebook. Eh, con un fanpage, porque primero vi una en Facebook normal. Pero si usted entiende que usted en redes sociales, usted es un poquito arcaico, que usted no sabe mucho, llame a Yosauri o a Media Solution de, lo, de aquí, de Julio César y esa gente, para a que manejen no sus redes, hay muchísima gente, está Brian, gente que saben de redes sociales, a mí ya no, por favor, por favor, que me, lo han, me han dicho, oye, ¿por qué tú no, No, yo es un hombre viejo, de mucho compromiso, que el, el tiempecito que tengo es para la pichoncita de mi casa, así que, llamen a uno de los muchachos, está Yosauri, está Miriam Solution, está Brian, no hay excusa para, para usted no tener una gente red. que no asesore, así que, Josauri, dímelo, ¿qué me traes hoy? Como estuvimos hablando el miércoles pasado, primero buenas tardes, gracias por el favor de la sintonía. que no... a, a los seguidores de Siquio? Está, está muy bonita todo. Sí, Me sí, bañé, bonito. yo creo que no, eso no, hay que hacerlo todos los días. ¿Y si te aquí a, lo, a los fanáticos de Siquio? No o sea, a los seguidores de Siquio se quillan contigo, se quillan contigo. Sí, es bien. que el problema está que usted no tiene que quillarse conmigo. Yo estoy aquí para ser objetiva y para decir la verdad. Y antes de, para evitarme la fatiga, escuche lo siguiente. Lo primero es que yo soy un especialista del marketing digital una especialidad en redes sociales a eso que yo me dedico Obvio. de eso yo vivo entonces lo que se lo que va a pasar aquí lo que yo voy a hablar no significa que yo como candidato crea o no crea en usted. Yo no tengo partido político, no le trabajo a ninguno, no tengo familiaridad con ninguno, ni amigos míos son ninguno. Y pueden llamarlo cualquiera, no hay problema. Que de, de... Exacto. Lo que se va a decir aquí tampoco habla de su candidatura ni de su trayecto como político, porque los tres que vamos a analizar hoy, que son los que van a la alcaldía, los tres principales, eh, han, tienen una trayectoria, una trayectoria política de años Lo que voy a, vamos a analizar en este momento es su manejo y su desempeño en redes sociales. Sí, o sea, En redes, redes sociales, ¿Verdad? Lo que, más, lo que más se conecta con nosotros, las redes, la gente, el, el nuestro público, la juventud, señores, las redes sociales. Entonces hay que tener un poquito de inteligencia emocional y los haters y los fanáticos obsesivos. Por favor. Por eviten favor. ser bloqueados, ¿eh? Sí, exacto. Por favor, exacto, por gracias, favor por gracias. gracias. Entonces vamos a hablar. Lo que vamos a definir el día de uh -huh. hoy es según lo que pude estudiar. Qué bueno que me dijiste lo de Sikio, uh -huh. porque entonces las cuentas que yo analicé no son las que lo voy a ahora. No, no, no. Él hizo, un, creó una nueva cuenta de Facebook y creó... Y En Instagram, no sé. Voy la a que decir. está en Instagram, eh, okay. por lo menos la que yo revisé. Vamos a empezar por ahí, si te parece. Okay. Vamos a sí, sí. Eh, En Instagram, no sé si tiene la cuenta porque tenía entendido que no tenía. Pero, tiene una, pero no tiene publicaciones. Ok, no tiene publicaciones. Sí, sí si me ¿qué? pueden poner un ejemplo 360 seguidores. Okay. 70, tengo entendido seguidores. que ya le crearon, así que yo, el Facebook y le crearon... Esa el, es otra. Cuando okay. fui a la plataforma de Facebook, lo que había es un movimiento que me parece, por la última vez que se publicó, que se hizo para una vez que él estaba como candidato a senador okay. con 127 seguidores. Entonces, que ah, mira, ahí está la prueba. De, eh. Eso uh -huh. es lo único relacionado a Siquio que me salía hasta hoy a la, al mediodía, que fue cuando terminé de hacer okay. mi no, análisis. la Nueva. Lo que haya pasado de ahí en adelante, si hay la cuenta no. nueva, dala para que la gente lo vaya a seguir. Okay. La, ¿Vaya? la cuenta nueva de Siquio dice Siquio PRM, okay. no dice Siquio NG, dice Siquio PRM, ustedes pueden buscarlo, tiene es un Facebook normal, o sea, es un Facebook normal. Eh, les recomiendo gente... que hagan una página. Exacto, es bueno que, que hagan su página, pero tengo entendido que aquí está. Siquio sí. PRM. Siquio PRM, ya lo pueden seguir para hacer el disclaimer, Exacto. como le digo, no tengo. Ninguno me están okay. pagando, así que puedo hablar libremente. Vamos allá. Lo primero es en este caso que si hay algo peor que no estar en redes sociales es estar y no usarlas. ¿Por qué? porque es hasta cierto punto descortés y por así decirlo se entiende que a usted no le importa esos amigos que usted ha hecho por redes sociales cuando usted no está compartiendo contenido de valor y quiero establecer el fundamento que es el siguiente las redes sociales están para usted conectar con su público y si ciertamente un candidato político es una de las marcas personales más complejas ¿por qué? porque tiene varios targets, diferentes tipos de público, ¿Por qué? porque todo el que sea de 18 años hasta que tenga edad, hasta que ya esté, eh, deje de existir, mm -hmm. tiene derecho a votar entonces como candidato usted debe de buscar la forma de conectar con un discurso similar acá con cada uno de esos intereses entonces qué pasa se ha dicho perdón acá perdón el... que te interrumpa la de fanpage que yo tiene eh, se llama Siquio Alcalde 2020. Siquio Alcalde 2020, por Tiene favor. como 200 seguidores, así que ya esa es la cuenta que están usando para promoverse. Entonces, través. volviendo al, uh -huh. a, a este tema, es importante que usted entienda lo siguiente. Ese canal usted lo va a utilizar de manera gratuita en muchos casos, aunque usted va a invertir, claro, en buen diseño gráfico, en buena foto, cuando hablamos de un candidato político. Estamos hablando de que a través de esa plataforma, que es algo que ninguno de los tres que analicé están haciendo, es la plataforma ideal Ninguno para usted. De los tres Te haciendo. lo voy a explicar. Ninguno okay. de los tres están haciendo lo siguiente. Cuando tú comienzas a a ver, yo comencé a ver todas las fotos. En ningún momento yo pude encontrar, si solamente los conociera por redes sociales, cuál es su plan. Para, esta, para si ganaran el periodo, ¿cuál es su plan? Solamente pude encontrar la casi clásica foto del marketing político del año 80 y del año 90, que es, hola, fulano de tal y me estoy bebiendo. Mano a mano, voz. humano, a, humano mano. a mano. Entonces, no, okay. yo quiero, el millennial y okay. la generación eh, Z necesita entender, pa ¿para qué tú quieres mi voto? ¿Qué tú vas a hacer con eso? Porque hemos entendido que nuestro voto vale y que hace la diferencia. Entonces, mm. tú tienes que buscar la forma de que yo conozca a través de las redes sociales quién tú eres, cuál es tu propuesta de gobierno. ¿Qué tú has hecho? ¿Cuál es tu trayectoria? Háblame de cuáles son tus planes y convénceme. Exacto. Entonces, tenemos herramientas como lo que son IGTV y también los Facebook Live. Antes, los candidatos, no sé si todavía lo están haciendo, uh -huh. hacían programas de temporada y cosas así por televisión. IGTV te permite hacer lo mismo. ¿Qué tal si tú eh, cada vez que vas a un encuentro político le das eh, prioridad y le das participación a las personas que te siguen a través de un live? O qué tal si casi una vez a la semana tú te programas y haces un video de IGTV explicándole a las personas una parte o un detalle de lo que es tu plan de, en este caso, para pues, tus planes para la alcaldía, tus planes para San Francisco de Macorís. Muchas de las, muchas personas se enfocan, uh -huh. no sé quiénes son los que le hacen la campaña, porque generalmente tienen un director de campaña, en hablar mal del otro candidatos, yo no soy partidario de ese tipo de publicidad. Okay. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener algo que decir más allá de decirme que aquel está malo o que aquel no me conviene. Entonces, tiene que haber un argumento sólido que pueda convencer a, un, a nuevas generaciones que ya no le convence el simplemente que hay que elegir uno porque hay que elegirlo. Okay. Entonces, ya yéndonos a los números, el caso de Siquio, por lo que dice Genesis, lo voy a obviar, porque uh -huh. claro, a, a partir del día de hoy, que se están haciendo pues so, sus redes sociales? Que debieron activarlo desde diciembre, porque si tú... Desde, para, que, se, la, desde, la desde que lo social, eligieron, debieron activarlo. Exacto, porque mira qué pasa, y tú que sabes de redes sociales, ellos saben igual que yo, sabe que el algoritmo se activa siempre dependiendo ya cuando tú tengas una experiencia. Por ejemplo Ya lo, ya eh, es, esa... Mira, de la única forma que okay. tú... Déjame, déjame dar un minuto a Yosa eh, que me está llamando Black... Te lo voy a cobrar en, en euro. Okay. <risa> me, me está llamando ahora mismo Black Point. Déjame ver, me está llamando... Vamos a hacer un... Se lo voy a cobrar en okay. euro. ¿Ves? Sigue hablando. Bueno, sigo hablando aquí. Déjenme retomar lo que estaba diciendo. Entonces, eh, lo ideal hubiese sido uh, que inmediatamente fueron electos en sus elecciones internas, se empezara el trabajo de redes sociales para poder conectar. Usted dirá, gran cosa en redes sociales, porque eso no define verdad, voto, eso define más de lo que usted cree. Si usted se va, le voy a re recomendar un documental no. otra vez, se llama Nada Es Privado, no, no, está no, la en la Netflix, la Netflix la me la parece. Y Usted puede ver cómo el poder manejar y conocer el comportamiento de la gente a través de cómo se comportan en redes sociales, te da a ti las herramientas para tú llevarlos a creer en ti y si iban a votar por otro candidato, volcarse hacia ti conforme tú le das a ellos lo que ellos necesitan para confiar en ti como candidato. Esas son cosas que de marca político que son un poquito más profundas que aquí no lo podemos pues eh, abarcar mucho vamos entonces con eh, la imagen de miledis nucha que tengo por ahí yo lo que hice fue Milady. que me di los seguidores me di la cal a nosotros lo que trabajamos yo tenemos uh -huh. algo que se llama la calculadora de engagement eso uh -huh. me permite a mí saber el porcentaje de engagement que tiene... Eh, que la, conecte con la persona. Que conecte con la persona. En este caso, Flaco, si tú me das, mira, dos segunditos. ahí <risa> Para yo ver la imagen que está en pantalla, no okay. la estoy viendo. Ahí está. Ahí está. Tiene 1.43, lo que es excelente. Tiene promedio. O sea, ellos suman... Esa calculadora electrónica suma todo... El engagement de la cuenta completa Y me da el resultado Entonces aquí me da 1.43 En una cuenta que tiene 2.440 followers Lo que okay. es excelente Ella va muy bien Ella va muy bien Entre un seguidor y 10.000 seguidores Todo lo que sea por 0.64 hacia arriba está bien Ella tiene 1.43 O sea, okay. está muy bien, la bien. Entonces, Va Entonces en ese caso va bien Esa calculadora la es específica de Instagram okay. Su media de comentarios por post 39 eh, de likes son 39 Y la media de comentarios son 2 ¿Qué me dice eso? Que hay que mejorar la interacción a veces cometemos el error cuando es una marca personal sobre todo un político que le entregamos las redes sociales al que nos acompaña pero no, lo primero es que las redes sociales no se parecen a nosotros porque uh -huh. habla de cualquier otra cosa cuando yo entro a las redes no parece que es el candidato por, en el que yo estoy creyendo porque me está hablando a mí uh -huh. y otra cosa importante es eh, generar la interacción provocar que la gente hable que la gente comente que no me vengas tú porque tú sabes muy bien Genesis, uh -huh. que sabes de esto no hay cosa más incómoda que querer uh, usar el mismo mensaje en todos los canales de comunicación. Exacto. O sea, usted no me puede venir a mí en redes sociales con el mismo anuncio que tú sabes en un perifoneo de una vagüita anunciadora o lo, con lo que usted haría en televisión. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no es la forma o es no es el idioma nato Igual. de las redes sociales. Vamos a ver la imagen del Facebook, de la página de Facebook de, de Miledis, que de también Miledis. la mandé por ahí. Miledis. Eh, mm. Miledis. La, búsquenme por ahí el Facebook de Miledis. Por favor. Eh, una de las observaciones Ay, que dialogo, tengo... Eh, Neto, dile, Reinando. <ríe> ahí está. Eh, tiene me parece cuatro mil y tantos, no recuerdo el tanto de, mm -hmm. de seguidores, pero la recomendación para el equipo que le está ayudando, lo primero es Qué bueno que se capaciten, no solo porque es como yo le digo, cuando yo doy los talleres a las personas, todos lo, los negocios pueden entrar en redes sociales, pero no todos los negocios se manejan de la misma forma. Okay. No todas las marcas personales, en este caso que es una persona, se manejan de la misma forma. Cuando uno maneja la plataforma digital de un candidato político, hay parámetros que uno tiene que medir, que no es lo mismo lo de un doctor, un contador o un abogado. Entonces, en el caso de las redes de, de la recomendación, más ferviente sería que publiquen de manera más constante. También otra cosa es que bueno que la persona que lo esté manejando se capacite porque el feed o sea el perfil no se ve estético porque por ejemplo eh, incluso están usando mucho más el facebook uh -huh. que el instagram que no está mal porque su público es un poquito más adulto eso está bien otra recomendación sería invertir en publicidad paga enfocada pues al público que ustedes quieren alcanzar. Cuando ustedes saquen sus numeritos en sus encuestas, ustedes ven en cuál público ustedes están más flojos, de cuáles edades o con qué perfil. Y a ese perfil, entonces, pues le invierten un poquito más de, de dinero, o mejor okay. dicho, publicidad entonces, pagada. Vamos con el otro candidato. Vamos con el próximo candidato, que es Emmanuel Trinidad, me parece. Vamos a ver, busquémoslo por ahí. Uh -huh. <risa> sorprendente no digo sorprendentemente porque no, no conozco su, su trayectoria tiene el porcentaje de engagement más alto aunque oh. publica menos que mil Publica menos que lady, eso más? significa que lo que él está publicando a su público le gusta ok, okay o bien. sea esa es la diferencia del engagement la diferencia del engagement es que aunque usted publique mucho sea su público el contenido que usted publica o la forma en la que usted publica no le gusta no van a interactuar y simplemente van a seguir de largo buscando otra cosa en instagram ok ¿y en facebook y eh, vamos a ver el facebook uh -huh. de manuel trinidad él tiene un T.4T excelente, una media de comentarios de, be, de, de 20 likes por publicación. Los comentarios están un poco bajitos, entonces hay que mejorar la interacción. Okay. Vámonos con el Facebook de Manuel Trinidad, busquémoslo por ahí. En lo que me busca en el Facebook, la recomendación eh, para el caso de Manuel Trinidad, tiene que mejorar la secuencia de publicación. Su última publicación fue el primero de enero. Ahí y hoy estamos a cuánto, a 15. Bueno. y un, tenemos unas elecciones que son ya en un mes prácticamente entonces hay que mejorar la frecuencia de publicación antes de pedir yo explicar a la persona que no evaluamos a la de sitio porque fue bueno, no está. Hoy. O sea, porque él no, no, no, no la estaba eh, no la estaba usando uh -huh. y a partir de hoy pues sí la va a empezar a utilizar les recuerdo esto que está aquí es mi análisis como exper experta en redes sociales Así ahí está es. el eh, facebook de manuel trinidad tiene mil fotos de navidad todavía Exacto. Y tiene eh, 1.700 y algo de seguidores. Mi recomendación eh, para el equipo de Manuel Trinidad es la misma, la secuencia de publicación. Yo sé que lo más difícil eh, en el marketing digital, específicamente en las redes sociales, es crear contenido. Para eso vemos personas que pagamos y en dólares para entrenarnos en eso. Busquen la asesoría. Así que ya tú sabes. Busquen la asesoría. Yo sabré para que te contente contigo porque ya tenemos el invitado aquí Perfecto. y la no nos está por llamar en vivo. Así que ocho 809-812-1712 y 849 nueve arroba Yosabri garcía En todas las redes sociales Repito, antes de irme Esto no es ni personal, ni tiene que ver con su candidatura Sino con su imagen en redes sociales Así que los fans, gracias Chicos, Se, gracias Gracias Yosauri. gracias a ti, Yosauri eh, eh, me, me estaba llamando Black Point En el momento que Yosauri O sea, que Yosauri estaba eh, hablando Vamos a ver si podemos comunicarnos con él para de Luego de Black Point tenemos el invitado especial eh, Nuestro candidato a regidor Antonio Acevedo, por el partido de los PRM y eh, recuerden que la canción eh, Bebé está, se ha ido hecho viral. Entonces, ayer Anuel publicó una, una, una publicación eh, donde decía que si llegaban a 500 mil seguidores, eh, se iba a dar el remix. Y él, la me estuvo llamando eh, porque tuvo, en esto estuvo hablando sobre ese tema. Entonces, vamos a ver si podemos comunicarnos. Parece que eh, no, no nos pudimos comunicar, pero nada, va, veremos si más adelante podemos comunicarnos. Y nada, vamos con el bombe. Y cuando retornemos tenemos el invitado especial aquí, a nuestro amigo Antonis. Antonis Acevedo, candidato a regidor. Eh, Juventud, Juventud, adelante, vamos allá.